tal señor como estamos bien estoy reventado eh. eh etapa 2 de la Skoda Titan Desert Almería ya estamos en este Hollywood Western en medio del desierto de Almería aquí es donde se grababa el bueno el feo el malo y el tonto el tonto soy yo y el globero también pero hostia hoy etapa muy guapa eh, es solo la etapa 2 pero ya llevamos 3 días el primer día hubo una etapa prólogo que ya sabéis que como en todas las carreras la Moni y el jabalí, que quiero decir, el gafe soy yo, se tienen que perder, hubo liada gorda. Empezamos etapa prólogo, ya estamos en marcha, camarita lista. ¿Por ahí? Ah, no. No, no, no, no, no, no, no. Uf, qué liada, tío. ¿Lo veis por aquí o qué? Yo pienso que sí. Yo pienso que no, no hay ni siquiera marcas de bicis, de, de ruedas. Primera liada porque realmente por aquí es que no viene nadie Claro, el tema es que al haberla liado tanto en la etapa prólogo salimos en el cajón 5, en el último cajón, y tuvimos que ir remontando, remontando, remontando remontamos toda la etapa y en los, ahí eran al 107 pues en los últimos 20 kilómetros que pensábamos que era llano habían los putos bancos de arena ramblas que esos 20 kilómetros acabaron siendo dos horas de sufrimiento de los locos Si es que en el desierto de Almería no hay arena, la Maracan va para mirad Y mira, mira, esto es el cruzado. Siempre que me preguntáis, ¿dónde está la aparición del cruzado? Aquí. Bueno, entonces, después de estas dos primeras liadas o eh, liada más remontada, hoy ya en lugar del cajón 5 salíamos en el cajón 3. Entonces, hoy hemos podido salir más cerca de las... 5, 6, hay como 6 parejas de los, de los andaluces que son muy pros, que están muy fuertes, que son cada uno campeón de su región, tal, no sé qué, y que se van dando palos entre ellos. Entonces hoy ya durante toda la primera parte de la carrera hemos podido ir con ellos hasta que hemos llegado al primer portarraco, que creo que eran como 20 kilómetros. Entonces, hostia, el puerto ha sido duro. Eran muchos kilómetros, era un puerto muy duro y la gente iba muy fuerte. Entonces, de esos 20, yo creo que los primeros 10 kilómetros, más o menos, <risa> he tirado de jamón, pero ha llegado un momento que decía, iba viendo que, ay, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, se iban escapando, pero bueno, aún así hemos aguantado el tipo. Y después, yo creo que el momento, no sé si donde más hemos remontado, pero donde mejor lo hemos pasado, aún con la rígida y aún con unos suelos de putos locos, son en las bajadas... Que venían los dos. ¿no? <Susurra> of that. Eh, la verdad es que hemos pillado un poco más de tráfico del esperado porque bueno no íbamos adelante adelante del todo y se nos había colado un grupo en medio y ahí hemos pillado pues un poco de tráfico que no hemos podido remontar o tirar todo lo que habríamos tirado aún así lo hemos disfrutado mucho creo que hemos ido avanzando bastante hemos pillado a dos de las parejas que teníamos por delante y en ese momento ha sido como venga va aquí como venía luego un poco de llaneo porque yo para subir soy gordo para bajar soy Os tengo que decir una cosa eh. para ir con rígida. La verdad es que me sentí como adelantando a Peña y tal. Entonces me imagino que habré aprendido. Pero digamos que bajar tampoco es que sea Nino Surter, pero a la hora de llanear como tengo jamones gordos. Muy muy gordos pues ahí es cuando le das un poquito más también, ¿no? Entonces, eh, el final de etapa, yo creo que eran como 25 kilómetros, venían unos repechones, que cuando venía el repechón, hostia, yo lloraba, pero en la parte de llanear, entre ramblas, llaneos y partes así, ahí era como, venga, va, a remontar, a remontar, a remontar. Así que ahí hemos apretado bastante. Las imágenes que vais viendo es justamente de, esa, de ese rato que yo creo que, que lo, lo pudimos disfrutar, apretar, remontar, acercarnos a ese top 3 que que está lejos, pero bueno, que aún así pues te sientes ahí como como bueno, pues como que lo estás compitiendo y ojo, cuidado. Mañana nos vienen kilómetros no recuerdo, creo que son 116 y la etapa inicialmente eran 2300, nos han mandado un mail de la organización, el día antes de venir para que ya no tengas tiempo de desdecirte que de esos 2300, me imagino que por algún tema de permisos o algo, había pasado a 2770 metros de desnivel o sea que si hoy me duelen las patas, porque ya os digo eh, o sea llaneo, yo me lo paso muy bien porque puedo ahí apretar, bajando disfruto en las partes de cuando vienen, cuando vienen subidas, entonces mañana es Belefique, creo que son como 30 kilómetros de puerto, así que bueno, será cuestión de ahora recuperar bien, uh, pum, pum pum pum pum pum y aquí abajo link Twitch, Twitch, Twitch, estamos emitiendo todo en directo. Pela, ¿lo he hecho bien? Tal, Más o menos, sí, okay. despedido. Voy a preguntar para ahí si necesitan streamers, o ciclistas, o, o gordos. O tiktokers. No, gordos, gordos. Venga. ¡Vamos, pues Tú, dale like al vídeo, hombre, que nos lo estamos currando mucho. ¡Vamos, para ya!